Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer espinacas con pasas y piñones Y un poquito de manzana para que no falte nada Así que los ingredientes son 200 gramos de espinacas 4 cucharadas soperas de pasas Pimentón dulce Media manzana Dos dientes de ajo, una cuchara sopera de piñones, sal y aceite de oliva. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar aceite. Lo primero que tenemos que echar son los dientes de ajo. y lo dejamos que se fría un poquito a continuación echamos los piñones y los rehogamos un poquito también Después de haberlo rehogado los piñones, echamos las pasas Y las rehogamos también Os tengo que decir una cosa, que las pasas han estado 24 horas con ron Ya se ha arreglado un poquito y echamos las espiracas y las ponemos con el fuego fuerte durante 5 minutos más o menos. Como vemos bien, que se mezcle por todos los sitios. Mirad, qué originales y qué grandes se han hecho las patas. Ya han pasado los 5 minutos y echamos la manzana en trocitos. Y lo rehogamos otra vez. ahora echamos la sal lo movemos y mirar qué rápido se hace esta comida así que ahora la apagamos del fuego y ya está listo para comer ahí tenéis las espinacas emplatadas y ahora lo que hacemos es echar el pimentón por encima y por los lateralillos para que quede bonito mirad las espinacas que hemos hecho, lo fáciles, rápidas y simples que son